Hola, voy a intentar explicaros cómo gestionar todo el canal de YouTube y personalizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestra cuenta de correo de Google o de la G Suite. Yo ya estoy dentro, lo sé porque está aquí mi fotografía. Entonces me posiciono sobre el cuadradito con los cuadrados negros, pincho sobre él y si no me aparece YouTube en, esta, en esa primera parte, doy a más y pincho que aquí me aparece youtube sobre el icono de youtube ya estoy dentro de mi canal y lo sé porque está aquí mi fotografía para acceder ahora al canal de YouTube y poder personalizarlo, tengo que pinchar sobre la foto y donde dice mi canal, pinchar y en esta parte de aquí de la derecha puedo personalizar el canal. Pincho y ya estoy en la parte donde puedo personalizar todo el canal. Por un lado, puedo cambiar la fotografía que me identifica y puedo añadir una cabecera al canal. Esto es una fotografía que aparecerá aquí para todos los suscriptores. Pincho sobre ello. Como en cualquier herramienta de Google, puedo subir fotos propias, agregar desde Google Fotos, de las fotos que tenga subidas a mi canal de Google o propias de la galería de, de YouTube lo que quiero que comprobéis el problema del dimensionado mirar si yo por ejemplo cojo esa foto me dan tres vistas previas de cómo quedaría la fotografía si la ven desde un escritorio de pc desde una televisión o desde un móvil veis que pierde mucho la foto y por lo tanto es mejor acondicionar lo que voy a subir como fotografía a una foto apaisada o del tamaño que requiere el propio escritorio de... aunque le dé a ajustar recortes lo único que hago es posicionar un poco pues la parte de la foto que se va a ver veis subido un poquito y bueno aquí pues sí aparece un poco la playa pero realmente pierde mucho la fotografía entonces cuando vayáis a preparar la cabecera tal vez deberíais prepararla con otra herramienta previa que os dé unas dimensiones como las que aparecen aquí. De esta parte de aquí otra cosa que quiero que veamos es este desplegable ahora mismo estamos en una vista previa de lo que sería el propietario, es decir nosotros mismos, pero podemos ver cómo lo vería un nuevo usuario o un suscriptor recurrente. Pincho el nuevo usuario y me da la vista previa que tiene un usuario que quiere ver mi canal. Si es nuevo por supuesto le aparecerá el botón rojo de suscribirse y veis que están aquí todos los vídeos que yo he subido como posibilidades, los vídeos que tengo colgados, las listas de reproducción, así es como lo vería un usuario nuevo que acceda a mi canal. Voy a volver a mi canal estábamos en personalizar canal Además aquí podemos ver en este punto la vista para los nuevos visitantes. Si pincho sobre ella veo que puedo añadir un tráiler del canal, es decir, como nos describe aquí, dar la bienvenida a los usuarios que no están suscritos a nuestro canal. Podemos añadir un pequeño vídeo en el que expliquemos de qué va nuestro canal. Pincharemos sobre el símbolo más que aparece aquí y aquí podemos añadir cualquiera de nuestros vídeos que tenemos ya subidos a YouTube o introducir la URL del vídeo que seleccionemos, pero tiene que ser nuestro, como yo no quiero añadir ninguno pues le doy a cancelar y ahora vamos a pasar a este apartado que pone más información. Aquí vais a poder hacer una descripción del canal. Tengo un cuadro de textos eh, pulsado sobre el más en el que puedo añadir un texto que describa de qué trata mi canal. Una vez que habéis escrito lo que deseáis le dais a listo y aparecerá como descripción. Puedo añadir mi correo electrónico si por un casual quiero que contacten conmigo y un país. Además puedo añadir un enlace a mi página web o a mi site o, o donde yo quiera o a la página web del canal colegio. No voy a añadir ninguno así que cancelo. Una vez que hemos visto este apartado vamos a ver cómo gestionar que nuestros vídeos subidos tengan siempre las mismas características. Pincho en la fotografía, voy a Creator Studio. Una vez que estoy dentro del Creator Studio voy a pinchar sobre el apartado que pone canal en el desplegable y ahí voy a ir a valores predeterminados. En este apartado voy a modificar los valores que por defecto tiene YouTube para tu vídeo una vez que lo subes. Es decir, la privacidad que por defecto le da YouTube a tu vídeo es privados. Si lo quieres modificar para todos tus vídeos pues lo haríamos desde aquí y que por defecto en lugar de privados sean por ejemplo públicos. Que la categoría que le otorgue a tus vídeos sea siempre pues comedia o lo que vosotros queráis. Yo lo voy a dejar en formación. La licencia que da por defecto YouTube a todos tus vídeos es una licencia YouTube estándar pero yo quiero que todos mis vídeos estén por defecto con una licencia Creative Commons atribuida. El título sí que es algo que voy a modificar en cada uno de ellos y por lo tanto no lo voy a poner como valor predeterminado, incluso la descripción también podría ser algo que por defecto viniese ya escrito y no tuviese que redactarla cada vez que subo un vídeo, pero para mí la descripción es algo individualizado de cada vídeo. Sin embargo las etiquetas sí que son comunes, las etiquetas son lo que ayuda a los buscadores a encontrar nuestro vídeo, es decir, las palabras clave. Si nuestros vídeos están relacionados siempre con eh, educación infantil, pues voy a poner aquí educación infantil. Las etiquetas se separan con comas. Puedo indicar que todos mis vídeos no tengan comentarios y eliminar el permitir comentarios, que los usuarios puedan votar y que los usuarios puedan ver las valoraciones de mis videos. Videos. Especifico que mi idioma es el español puedo permitir que otras personas aporten traducción de títulos, descripciones y subtítulos y marco esta casilla y puedo seleccionar por qué no hay subtítulos en, en mi vídeo, una vez que tengo todos los valores que he querido predeterminar para mi vídeo colocados pues le doy a guardar y esta configuración queda guardada para cada uno de los vídeos que suba y así no tengo que estar modificando cada vez por ejemplo que la licencia que yo quiero para mis vídeos es Creative Commons y no la que por defecto me pone Youtube que es la de YouTube estándar